si quieres complacer al corazón amante de tu Dios, procura hablar con él, lo más a menudo y con toda la confianza que te sea posible, pues por su parte no dejará de responder a tus fervorosas súplicas y de hablar contigo. No se hará oír de ti con voces perceptibles para tu oído, pero sí con palabras sensibles a tu corazón, cuando te desprendas de las criaturas, para ocuparte en conversar a solas con tu Dios. Como se dice en Oseas 2, 14, la llevaré al desierto, y la hablaré al corazón te hablará entonces con aquellas inspiraciones y luces interiores, mostrándote su bondad y haciendo gustar a tu corazón suavidades inefables. Dándote señales de perdón, prendas de paz, la esperanza en el paraíso, con aquel júbilo interior, con las dulzuras de su gracia y con abrazos amorosos. Finalmente, te hablará con aquellas palabras de amor, que siempre entienden las almas que le aman y que solo buscan a él.